Ajá, implica de lo que sea, ¿no? Implica que X puede ser negativa o que X puede ser positiva. Ajá, y ustedes tienen que considerar eh, ambos casos. ¿De acuerdo? Y, y siempre, siempre, desde que trabajan con valor absoluto, así ha sido. Ajá. Claro. Ahorita estamos en, en mecánica cuántica, tienen que, que, que ver más, eh, hay más consideraciones, pero en principio tienen que, que, que aplicar lo que ustedes aprendieron. Esto es desde la, pues creo que desde la secundaria o la, la prepa, ¿no? Y, y ya a partir de ahí, ver, eh, pues ir, ir haciendo el desarrollo, pues. Ajá. No sé si, si, si con eso sea suficiente. Sí, está bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿ya se conectó la doctora? No sé si… si... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, ah, buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Veo que estabas respondiendo a una pregunta… Sí, sí, lo que pasa es que es ese, ese, ese asunto del valor absoluto que, sí. que bueno, a mí me, me costó igual desde la prepa que lo, o la secundaria que lo aprendí, me costó mucho trabajo, ah. Así que que, que porque, bueno, supongo que son cosas de, de que uno viene arrastrando de antes, porque sí. para mí valor absoluto de X, pues es X, pero no, hasta que algún día… Me lo explicaron muy bien y dije, ah, mira, ya sé lo que hay que hacer. Entonces, sí, pero, no, no, pero a ver, lo que tú pusiste aquí no está bien. ¿Vale? porque Sí, porque si el valor absoluto de X tiene que ser mayor que A. Ajá. Significa, cuando X es negativa, por ejemplo, supongan ustedes que A es igual a 4. Eso significa que el valor absoluto de X tiene que ser mayor que 4, 5, 6, ah, okay. etc. Claro, claro. Entonces, cuando se trata de X positiva, pues es muy fácil, porque el valor absoluto coincide con el valor, ¿no? X uh -huh. igual a 5, 6, 7. Cuando X es negativa, significa que su valor absoluto, que es el, el negativo del negativo, tiene que ser mayor que A. Entonces X tiene que ser menos 5, menos 4, menos 3. O sea, tiene que ser el menos el, el X negativa. X negativa tiene que ser menor que A. Ah, bueno, sí, por eso. Eso ya es, bueno, eh... Bueno, tú lo pusiste como menos X mayor que A. De acuerdo. Pasa, también después, se puede. Exacto, después hay que es hacer lo el mismo. desarrollo. Claro, que es lo mismo que decir que X tiene que ser menor que menos A, ¿no? Sí, oh, ok. Exacto. Exacto. Sí. Sí. Pero el chiste que... es eso. Trabajar. Cuando vean ustedes valor absoluto, pues entonces tomen en cuenta que X puede ser negativa y positiva y entonces conviene, como lo hizo Mario, considerar los dos casos por separado. O sea, pensar primero en X positivas. En donde simplemente X es mayor que A. Y luego pensar en X negativas y cambiar entonces el signo de las cosas, ¿no? Ok. Exacto. Bueno. Pasaríamos sí. a algo así. Muy bien. Ajá. X menor que menos A. Exactamente. Es, Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, este, ¿qué? ¿Podemos seguir con el momento angular? Sí, bueno, dejo de compartir para que pueda compartir usted, doctor. Sí. Gracias. Ok. Comparto entonces y nos vamos al momento angular donde lo dejamos. Que fue aquí. Espero que les parezca. Recording in progress. Espero que les parezca conocida esta página porque es donde nos quedamos la vez pasada. Recordarán ustedes que lo que hicimos fue este a entender cómo se pueden construir las matrices de momento angular a partir de sus propiedades de conmutación o lo que se llaman sus propiedades algebraicas en términos de conmutadores. Y bueno, los conmutadores son relaciones entre operadores. Lo que pasa es que cuando hablamos de conmutadores y operadores, pues estamos pensando en los operadores operadores. No eh, en una eh, representación específica, no, sino en general, ¿no? Así en abstracto, pues. Y ya a la hora de aplicar eh, esos operadores a un problema concreto, pues obtenemos una forma, digamos, una expresión diferencial para ellos en un espacio dado. Por ejemplo, en el caso de los operadores X y P, normalmente... Ustedes saben, se escoge el espacio de las X como el espacio en el que se va a trabajar. Y entonces el operador P adquiere una expresión que ya es bien conocida por ustedes, que es menos IH parcial respecto de X. ¿no? Pero cuando no queremos trabajar en, un, este, en el espacio de tres dimensiones, sino que nos pasamos al espacio de Hilbert para considerar el, los, el caso más general pues también necesitamos encontrar una, expres una forma explícita de expresar los operadores. Si no, pues cómo vamos a operar con ellos, ¿no? Ahí es donde la formulación matri matricial resulta ser muy útil, porque es justamente la que nos permite, este, pues, eh, eh, operar con, con, el, con esos operadores, o sea, encontrar una forma de aplicarlos. ¿Y a qué se aplican los operadores? Pues se aplican a los vectores de estado, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una base en el espacio de Hilbert, una base completa, ortogonal de vectores de estado a los cuales se va a aplicar los operadores. Además conviene que esa base ortogonal y completa sea ortonormal, para no tener problemas de normalización, ¿no? O sea que cada uno de los vectores eh, multiplicado por sí mismo, o sea, el producto interno de cada uno de los vectores sea igual a 1. Y que el producto de un vector por otro vector de la base sea igual a 0. Entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos la vez pasada. Eh, encontramos eh, basados, partiendo, tomando como punto de partida lo, las expresiones... Eh, de los conmutadores de JX, JY, JZ y J cuadrada. Recordarán ustedes que encontramos primero que pues, J cuadrada y JZ deben de estar representados por matrices diagonales, ¿verdad? Porque no, pas no sirven para pasar de un vector de estado a otro o de un estado a otro. Eh, son satisfacen ecuaciones de eigenvalores la J cuadrada y la J z y por lo tanto lo único que hacen es multiplicar al vector de estado por un parámetro que en el caso de la J cuadrada pues es h barra cuadrada lambda o sea h barra cuadrada y la J por J más 1 y en el caso de la J z el, el parámetro que queda del lado derecho multiplicando al vector de estado es h barra por m, donde m es el estado de la proyección del momento angular, ¿verdad? Bueno, entonces este, vimos que también los operadores jx y jy eh, no cambian el valor de la j, sino solamente cambian el valor de la m cuando operan sobre un estado. Esto significa que ninguno de los cuatro operadores jx, jy, JZ, j cuadrada, Altera el estado eh, del momento angular total de la J. Entonces, no tenemos que estar de, de, estudiando las, los cambios en, eh, en las J, por lo tanto, vamos a irnos solamente al espacio de Hilbert de, de las M, ¿verdad? Y para una J fija, porque el, el operador J y sus componentes no cambian el estado del momento angular total. Entonces, tomamos un momento angular total definido, que llamamos J, y, lo, este, y entonces las matrices y los vectores de estado resultan tener 2 este, J más un elementos. O sea, vamos a tener 2 J más un vectores de, de estado, ¿verdad? Que van desde menos eh, el estado de mínimo valor para M, que es eh, menos J, hasta el, valor, hasta el estado de valor máximo para M, que es más J. O al revés, como quieran ustedes, eso es convención. Y las matrices correspondientes, entonces, van a tener 2J más 1 elementos, 2J más 1 eh, cuadrado elementos, o sea, 2J más 1 renglones y 2J más 1 columnas. Eso es lo que está representado en la página que estamos viendo. Vean ustedes, ahí los vectores de estado... Pues se tomó la convención de que el primero, el que tiene el 1 hasta arriba, es el de máximo valor de m, m igual a j, ¿verdad? Dice JJ. En, en general la notación es JM, son los dos números cuánticos. Entonces aquí el JJ j es el primero, el JJ menos j 1, ¿verdad? O sea, con m igual a j menos 1, es el segundo y así. Y el último, pues va a ser el j menos j y va a tener el 1 hasta, hasta mero abajo, en la posición 2j más 1. Esos son los vectores de estado y forman, en efecto, una base ortonormal y completa. Cualquier estado de j con m arbitraria o superposición de estados con diferentes ms para una j dada, se puede escribir en términos de una, combi como una combinación lineal de estos vectores de estado que están en la ecuación 12100. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea normal y completa. Luego, las matrices correspondientes en general tienen la estructura que se presenta en las ecuaciones 12101 y 12102. JZ es diagonal. Ahí ven ustedes los valores que tienen los elementos de la, de la diagonal. La j cuadrada es diagonal con puros unos adentro y, y todos multiplicados por j, j más uno, ¿verdad? En el caso de jz el valor de los elementos en las posiciones diagonales es el valor de m, del número cuántico m. ¿no? Luego, también construimos JX y j, y para construir los, eh, lo, las matrices generales para Jx y j, y nos apoyamos en una combinación lineal de Jx y Jy, eh, eh, recuerden ustedes que introdujimos J más y J menos, que son 1 entre raíz de 2 por Jx más menos y Jy, y, eh, y que resultó, resultaron ser este, um, operadores de ascenso y descenso. O sea, la J más, la combinación de Jx más y Jy, la J más, eh, aumenta en uno el valor de M cuando se aplica a, a un estado y el operador J- menos disminuye en uno el valor de M cuando se aplica a un estado. Eh, y a partir de allí, pues eh, despejando, eh, se pueden escribir los operador, las matrices para Jx y para Jy que entonces tienen la estructura general que se presenta en la ecuación 12.102, o sea, tienen elementos arriba de la diagonal central y abajo de la diagonal central, y todos los demás son cero. En el caso de Jx, ustedes ven que los coeficientes son los mismos arriba y abajo, sea Cb, Cc, etc. En el caso de la Jy, eh, no son iguales, sino que, eh, difieren por una I y, y un signo, los coeficientes arriba y abajo de la diagonal. Bueno, eh, ¿cuál es el valor de esos coeficientes C, índice A, C, índice B, etcétera? Eso es lo que ya también vimos la vez pasada. Encontramos la fórmula general, que, es este, que está en la página anterior, en la 1298. Aquí están las CJM más 1 JM menos 1 donde CJM más 1 y CJM está dada por esta fórmula general. Entonces, tenemos ya resuelto todo el problema de la construcción de las matrices para el momento angular, o sea, de los operadores en su formación, en su expresión matricial, para cualquier valor de J. ¿De acuerdo? Para cualquier valor del momento angular total. Ahora... También ven ustedes que conforme aumenta el valor de J, eh, bueno, J tiene que ser mayor que cero, porque J igual a cero, pues significa que no hay momento angular, entonces pues no hay no se tiene que construir ningún operador. Pero a partir de J igual a 1, bueno, del mínimo valor de J, que puede ser un medio, ¿verdad? Porque basta que 2 J sea entero. Entonces, a partir del mínimo valor de J, que es un medio, este... Si, si van ustedes subiendo el valor de J a 1, a 3 medios, a 2, etc., ven ustedes que pues van creciendo ¿verdad? las matrices para J y los vectores correspondientes y con eso pues, este, se va complicando también el álgebra. Y hay veces en física atómica y en física molecular en que se tienen que usar este, eh, se tienen problemas con momentos angulares bastante elevados y entonces se vuelve un problema algebraico bastante tedioso, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, no vamos a entrar en, en esas complicaciones. Lo que vamos a hacer aquí es construir explícitamente las matrices para el, el caso, vamos a empezar con el caso más, más, más sencillo, que es justamente el del momento angular total un medio, ¿de acuerdo? Momento angular total, un medio. Y vamos a pensar, por lo pronto, que tenemos una sola partícula y que su momento angular es un medio. No es una suma de momentos angulares, es un momento angular sencillo. Momento angular, un medio. Y eso es, es un caso muy, muy importante, no solamente para, dis, para trabajar el spin, porque el spin es un momento angular de un medio, ¿verdad? Sino que se usa... Para muchísimas otras aplicaciones. Y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos aquí este, que nuestra J, pues en este caso va a ser, la, la vamos a llamar S mayúscula, operador. Es un operador y es un vector en el espacio tridimensional. ¿eh? O sea, es las dos cosas. Cada una de las componentes del spin en el espacio de tres dimensiones es un operador. Entonces, estamos trabajando con tres operadores, ¿no? SX, SY y SZ, o combinaciones lineales de S SX, SY y SZ. S este, tenemos entonces que J es igual a un medio, lo podemos llamar también S minúscula al, al, este, al número cuántico del momento angular, ¿verdad? ¿Y qué, qué valores pueden tener el número cuántico M en este caso? Solamente dos valores, porque el, la proyección del momento angular... Puede ser o un, más un medio, más j, o menos un medio, menos j. M no puede ser menor que menos un medio, ¿verdad? Ni puede ser mayor que un medio. O sea, el valor absoluto de M tiene que ser menor o igual que un medio, y no hay que, más que un medio. Entonces tenemos M igual a un medio y menos un medio. ¿Qué significa eso? Que para el momento angular total, un medio... Solamente tenemos dos posibles estados para su proyección, que son los que se escriben en la ecuación 1203. Y aquí hay varias notaciones. Son tres notaciones que se pueden usar indistintamente. Ustedes pueden usar cualquiera de las tres y pueden inventarse otras si quieren. Aquí las tres que se señalan son estas. Una primera notación. Más para cuando la proyección del de momento angular, o sea, cuando la M es, igual a, es positiva, ¿verdad? O, y menos cuando la proyección es negativa. Esa es una notación. Más, menos. Otra notación. Siguiendo la notación que habíamos introducido anteriormente del de, de este, KET, que contiene los números cuánticos J y M, bueno, pues en este caso... Este, cuando la proyección es positiva, es la, esa notación tendría que decir un medio, un medio, ¿no? O sea, J y M son un medio y un medio. Y JM para el caso de proyección negativa sería un medio menos un medio. Esa es la notación explícita en términos de los valores de los números cuánticos J y M. Luego tenemos una expresión más sencilla que es muy, muy útil. Este, que se usa mucho, yo, yo, a, a mí me gusta mucho usarla porque cuando estoy operando con matrices, pues ahí tengo la versión explícita de los, de los vectores 1, 0 y 0, 1. Entonces, el vector 1, 0 se refiere al estado de proyección positiva, o sea, M positiva igual a un medio. El vector 0, 1 se refiere al vector de estado, es el vector de estado del eh, caso de M negativa, ¿no? Menos un medio. Entonces, son tres notaciones perfectamente equivalentes y las pueden usar según lo que más les acomode, lo que más les convenga. Nomás no, no las mezclen, eso sí no se vale. O sea, si usan una, una notación, bueno, pues ya se quedan con ella, ¿no? Bueno, entonces, este, aquí, aquí abajo se ve entonces que una un, vector de, un estado arbitrario es una combinación lineal de este, estados más y menos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está este, escrito en la última ecuación de esta página, en la, en la 12.104. Un vector de estado arbitrario, sí, ¿verdad? Eh, lo, se puede escribir, y aquí, ojo, ¿qué significa esta notación? de la psi metida en el ket. Eso sí, sí es importante. Eso es el estado, es una solución de la ecuación de Schrödinger que, que, que contiene, este, que es, es una solución, digamos, compuesta. O sea, eh, en general la solución de la ecuación de Schrödinger, cuando es necesario meter el spin, eh, va, a ser, va a ser una función que depende, por un lado, de las coordenadas X, Y, Z, y, por otro lado, también del estado del spin, de su, pro, o sea, de su proyección, ¿no? Entonces, en general, así, aquí hay que tener mucho cuidado, esta notación de la psi dentro del ket, lo que significa es que es, la estamos escribiendo como una combinación lineal, donde el ket más significa... El estado de proyección positiva, o sea, M igual a un medio, y el menos significa el estado de proyección negativa, M igual a un medio, menos un medio en el espacio de los espines, o sea, en el espacio de Hilbert del spin. Pero cada uno de esos vectores de estado está multiplicado por un coeficiente que depende de x, y, y, z, y que tiene que ser solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, psi más, el primer término de la derecha en, el, en, en la primera igualdad, es, el, es una función que depende de x, y, y, z, y es a su vez el coeficiente que multiplica al estado psi más, de, al estado más del momento, de la predicción del momento angular. Y eh, psi menos, de manera análoga, es la par, aquella parte de la función de onda que es solución de la ecuación de Schrödinger que depende de x, y, y, z, y que multiplica al vector de estado menos en el espacio de Hilbert del spin. Entonces aquí tenemos, estamos trabajando al mismo tiempo en el espacio de Hilbert del spin, y en el espacio de eh, las coordenadas, ¿verdad? Si es que seguimos trabajando en, en el espacio tridimensional para la parte este, de Psi que depende de X, Y Z. En realidad, también este, pues, podríamos pensar que así como estamos trabajando en el espacio de Hilbert, la parte del spin, podemos pasar al espacio de Hilbert para la parte que depende de X, y, y, Z, ¿verdad? Y escribir en vez de psi más como función de X, Y, Z y lo mismo para psi menos, escribir las eigenfunciones de, de, de la energía, por ejemplo, en, y del momento angular en el, en, ya en el espacio de Hilbert, como para tener una forma más consistente de abordar el problema ¿no? y de describirlo. Porque aquí tenemos una notación que es híbrida, yo diría, ¿no? Esta es la, la, la segunda igualdad, entonces, pues es la misma, eh, es el mismo estado, nada más representado en términos de los vectores de momento angular 1, 0 y 0, 1. Y lo interesante, entonces, de, de, de esta notación es que esto... Dado que estamos multiplicando por psi más el vector 1, 0 y por psi menos el vector 0, 1, pues esto equivale, supongo que no les costará trabajo convencerse, a un vector en el que la componente superior es psi más, ¿verdad?, que proviene del primer término, y la segunda componente es psi menos, que proviene del segundo término, ¿verdad?, o sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando es necesario introducir el spin, y eso ustedes saben que eso significa que hay alguna fuerza de origen magnético que está operando sobre el estado de spin de la partícula, y entonces hay que introducir el espacio de spin, ¿verdad? La, la, la variable de spin y el espacio correspondiente. Cuando eso eh, sucede... O sea, cuando hay fuerzas magnéticas que operan sobre el, el momento angular o el momento magnético y por lo tanto el momento angular de la partícula, entonces eh, nuestro vector de estado, solución de la ecuación de Schrödinger, que es el que está expresado aquí al, hasta la izquierda, la psi en, en K, es un, una expresión de dos componentes, es un vector de dos componentes, ¿sí? es la expresión de que, que está escrita hasta la derecha, donde la, el, es un vector de estado de componentes psi más y psi menos, donde psi más es el coeficiente de los vectores del, del, del vector de estado más en el espacio del spin, y psi menos es el coeficiente del vector de estado menos en el espacio del spin así se, se pueden combinar entonces la este, lo, la, la escritura del, de los vectores de estado en, en los dos espacios, ¿verdad? Eh, espero que haya quedado claro eso, revísenlo ustedes porque pues no, no, es, no es claro a primera vista ¿verdad? que ahora de repente podamos o tengamos que usar esta notación pero es que esto proviene del hecho de que estamos ampliando el espacio de variables, ¿sí? Lo que llaman muchos textos observables, ¿verdad? Estamos ampliando el espacio porque ya no estamos trabajando nada más en el espacio de X, Y y Z, sino que eh, tenemos que introducir ahora también el espacio del spin y esa, esta es una forma de ampliar el espacio de variables. De introducir estos, eh, lo que se llaman espinores, vectores de dos componentes, ¿verdad? En donde cada una de las componentes sigue siendo una función de x y z. Bueno, pasamos entonces, aquí, aquí ven ustedes cuáles, eh, algunas consecuencias de haber introducido estos vectores de dos componentes. Por ejemplo, el producto interno ¿no? o lo que se llama el producto escalar de dos vectores en este espacio, que es el producto de espacios ahora, ¿verdad? El producto de espacios de X, Y, Z y del espacio de spin. El producto de dos vectores es entonces lo que se llama el producto escalar o producto interno. Va ser, lo escriben ustedes así, ¿Verdad? El, el vector este, renglón, psi más conjugada, psi menos conjugada, por el vector columna, psi más, psi menos. ¿Y qué les da? Este, son dos vectores diferentes, no estoy escribiendo psi más y psi menos, sino que phi más y phi menos. Entonces les da esto, ¿verdad? Les da una suma de dos términos, phi más conjugada, psi más, y phi menos conjugada psi menos. Esa es la expresión general para el producto escalar en este espacio, ahora que es producto de espacios. En particular, el producto de psi más phi si menos por sí si mismo, ¿verdad? o sea, el producto escalar de psi más phi si menos por sí si mismo, se obtiene cuando escribimos, en vez de phi, escribimos psi. Y entonces lo tienen ustedes aquí abajo. Y nos encontramos entonces que el producto escalar de psi por psi, o sea, el, este que está representado por el, el ket y el bra, ¿verdad? De psi, no nos da la unidad, no, nos da la suma de módulo de psi más al cuadrado más módulo de psi menos al cuadrado. Módulo de psi más al cuadrado lo podemos llamar rho más, ¿verdad? Y módulo de psi menos al cuadrado lo llamamos rho menos. ¿Qué representan estos dos términos? ¿Por qué no obtenemos simplemente que el producto de psi por psi es igual a 1? Pues porque por esto mismo de que hemos introducido ahora este, el estado de spin, ¿no? Entonces, cada, una de estas, cada uno de estos dos términos, rho más y rho menos, lo que representa es la densidad de partículas en el espacio de configuración, porque recuerden ustedes que psi más y psi menos son funciones de X y Z, eh, es la densidad de partículas en el espacio de configuración que poseen este, proyección del spin positiva. Y rho menos es la densidad de partículas en el espacio de configuración que poseen proyección de spin negativa. ¿De acuerdo? Rho más y rho menos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esta es una expresión este, muy importante porque nos hace ver que justamente este, el, lo que hemos hecho al introducir, al multiplicar por dos, digamos, el, el espacio al, al, al meter estos espinores con sus componentes psi más y psi menos, es eh, encontrar una forma de describir por separado lo que les pasa a las partículas en, en el espacio de configuración, lo que les pasa a las partículas que se encuentran en el estado. S M igual a positiva, igual a un medio, y lo que les pasa a las partículas que están en el estado M igual a menos un medio, porque cuando hay una fuerza que depende del spin o que opera sobre el spin, pues hay un, puede haber un comportamiento diferente de las partículas que llevaban proyección positiva o de las que llevaban proyección negativa. ¿verdad? Bueno, como les decía yo anteriormente, por ejemplo, si piensan ustedes en un problema que consiste en someter a, las, a los electrones, los electrones llevan spin, ¿no? Someter a los electrones a un campo magnético, ¿verdad? Piensen ustedes en un campo magnético orientado en la dirección del eje Z. Entonces, los electrones que tengan, que estén en el estado eh, positivo, de proyección positiva, pues van a sentir una cierta fuerza, ¿verdad?, que viene de menos μ punto B, ¿verdad?, y los electrones que están en el estado de proyección negativa, pues van a sentir una fuerza diferente, porque menos μ punto B, pues, este, cuando mu es positiva o es negativa, es una fuerza diferente. Entonces, la respuesta de los electrones con proyección positiva va a ser diferente de la respuesta con proyección negativa. Van a tener diferentes comportamientos en el espacio de configuración. A eso se debe que aparecen la Rho más y la Rho menos, la Psi más y la Psi menos. Bueno. Muy bien. Entonces, ven ustedes, aquí escribimos el Bra y el K, Psi más y menos, es un producto escalar, pero es un producto escalar en el espacio de spin, es un escalar en el espacio de spin, porque es donde tomamos el producto. Pero no es el cuadrado, no, no lo escribimos como ro cuadrada, sino como una como una rho sola, sino como una suma de rho para tomar en cuenta que este, lo que acabo de decir. El comportamiento de los electrones dependiendo, puede diferir dependiendo del valor de su proyección de spin. Muy bien. Bueno, esto que acabo de, de explicar eh, puede pasar en, en otros casos, o sea, ahorita porque estamos estudiando eh, el caso en particular del spin, que es el más sencillo porque los vectores y las matrices son los vectores son de dos componentes y las matrices son de dos por dos, pero pueden ustedes también pensar en situaciones en que tengan un momento angular más este, de mayor valor, ¿verdad?, y entonces van a aparecer más componentes, no solamente psi más y psi menos, sino puede aparecer psi, este, psi m con m, cualquier valor entre j y menos j, ¿no? Pero este es el caso más sencillo. O pueden pensar también en que están introduciendo otro operador en otro espacio de Hilbert, que no sea el de momento angular, sino de algún, alguna otra variable dinámica, ¿no? Porque sobre todo en partículas, cuando se trabaja con partículas elementales, aparecen otras variables también asociadas a las este, propiedades de las partículas elementales. y Entonces, esta es la forma de proceder. pues ¿no? se, se tienen que um, ampliar el, el espacio de Hilbert, eh, multiplicar el espacio de Hilbert original por... El nuevo espacio de Hilbert que represente a esta nueva otra variable en términos de los operadores correspondientes y de sus alien vectores Y eh, esto va entonces eh, también, eh, pues, eh, digamos, ampliando las posibilidades de, de, de descripción. También se va haciendo más complicada la descripción, obviamente. Bueno, entonces, eh, dicho esto. Vamos a hacer lo que ya les había yo prometido desde la clase pasada, que es construir las matrices para el spin explícitamente. Ya sabemos qué estructura tienen, porque eso es lo que vimos la vez pasada y lo que acabo de repasar ahora al principio. Vean ustedes estas ecuaciones, la SX, qué estructura tiene. Bueno, sacamos el 1 medio de H barra, porque sabemos que ese es el tamaño, ¿no? de la proyección, y vamos a tener 0 y 0 en la diagonal y elementos C1 y C1 fuera de la diagonal. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ese es el caso particular de lo que vimos en la página anterior. También, de la misma manera, vean ustedes, ese índice Y sacamos el, como factor común el H sobre h barra sobre 2, que es el tamaño, ¿verdad? de la proyección, y lo único que nos queda es IC2 y menos IC2 en, fuera de la diagonal y también 0 y 0 en la diagonal. Y luego SZ, bueno, eso ya, pues ya lo sabemos de memoria, ya conocemos los coeficientes. Son un medio y menos un medio, son los valores de las proyecciones, ¿de acuerdo? Multiplicados por H. O también pueden ustedes sacar la H barra sobre 2. Y entonces les queda este una matriz diagonal con 1 arriba menos 1 abajo y 0 y 0 para los elementos fuera de la diagonal, ¿eh? para tener una notación más, más pareja. Bueno, ¿cuánto vale la C1, la que aparece aquí en la expresión para CX? Bueno, pues aplican ustedes la formulita que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ponen j igual a un medio, m igual a un medio. Y lo que les queda es C1 igual a 1. Luego, la C2, la, la C2, ¿cuánto queda? Pues resulta que, si lo hacen, hacen ustedes también el cálculo, la C2 les resulta menos 1. Y entonces con eso, eso lo pueden hacer ustedes. De hecho, es uno de los problemas de, del fin del capítulo, el problema 12-14. Este, y entonces lo que tenemos ya son las tres matrices aquí construidas, SX, SY, SZ. ¿Ven ustedes qué sencillas? La SX es H barra sobre 2 por esta no diagonal con unos en, los, en las posiciones no diagonales. SY tiene menos I y I en las posiciones no diagonales. Y SZ es diagonal con uno menos uno. Ahí están las tres. Entonces, con eso ya tenemos eh, el, el, el operador como vector, este, el operador de, de spin S, S en negrita y con gorrito. Ya tenemos aquí sus tres componentes expresadas en términos de matrices. ¿Cómo podemos obtener la, el, la matriz para S cuadrada? Pues, como ustedes quieran. Pueden recordar que, la, que S cuadrada es diagonal, ¿verdad? Que su tamaño es J por J más uno, o sea, con J igual a un medio, pues tienen un medio por tres medios, o sea, tres cuartos, ¿verdad? Y adentro, pues es diagonal y con este, el mismo valor arriba y abajo, o sea, uno a uno, ¿no? Entonces tienen ustedes que la S cuadrada es H barra cuadrada por tres cuartos por la matriz este, unidad. ¿Sí? Con elementos diagonales 1, 1 y 0, 0 fuera de la diagonal. O si prefieren, para convencerse de ello, pueden tomar estas tres matrices de la ecuación 12107, las de las tres componentes, y elevar cada una al cuadrado, porque la S cuadrada es SX cuadrada más sy cuadrada más s z cuadrada. ¿Cómo calculan la SX cuadrada? Multiplican esta matriz por sí misma, la de 0, 1, 1, 0. Lo mismo para el S, Y cuadrada. Y lo mismo para el S, Z cuadrada. Hacen el ejercicio, ¿verdad? Suman los tres cuadrados y ¿qué les da? Lo mismo. Tres cuartos de H barra cuadrada por la matriz unidad. ¿Sí? Bueno. Estos, estos resultados, estas expresiones de la ecuación 12.7 más la matriz unidad, que es la que es proporcional a la S cuadrada, la S cuadrada este, suelen escribirse en términos de lo que se llama las matrices de Pauli. No sé si alguna vez ustedes ya han trabajado con las matrices de Pauli, pero son matrices que como les decía, se usan mucho porque hay muchos casos, no solo en mecánica cuántica, también, por ejemplo, en cómputo, se usan mucho. Cuando tienen ustedes, por ejemplo, están trabajando con cosas que pueden adquirir solo dos valores, que se pueden llamar 0, 1 o se pueden llamar más menos, en fin, o un medio menos, un medio como ustedes quieren. Cuando están trabajando con una variable dicotómica, o sea, una variable que solamente puede adquirir dos valores, entonces resulta muy, muy útil cuando, cuando se trabaja con matrices, por ejemplo, en programación, ¿no? En cómputo. Si usan MATLAB, pues es, todos son matrices, ¿no? Entonces, este, las matrices que se usan son justamente estas, las matrices de Pauli, las que están aquí escritas en la ecuación 12.108. ¿Cómo se definen? Pues justamente por analogía verdad O con base, si quieren ustedes, en las matrices de spin que acabamos de obtener, las matrices de Pauli son las sigma 1, que, que es la que viene de la SX, sigma 2, la que viene de la SY, sigma 3, la que viene de la SZ. Y a esta se suma la matriz unidad, la matriz 1, 1 con ceros fuera de, de la diagonal. Con eso tienen ustedes las cuatro matrices definidas, ¿verdad? En el espacio de 2 por dos, en el espacio de dos dimensiones, ¿verdad? Y con esas cuatro matrices ustedes tienen todos los elementos necesarios para expresar cualquier cantidad en términos de ellas. Forman un conjunto completo, estas cuatro matrices. Entonces, si, si las definimos así, estas matrices de Pauli, pues ven ustedes que el operador de spin, ya como vector con sus tres componentes, lo podemos escribir como h barra sobre 2 por el vector sigma con gorrito, donde el vector sigma es el de estas tres componentes, las, las tres matrices de Pauli. ¿Sí? Esta es una expresión muy común para el operador de spin. El operador de spin se escribe como h barra sobre 2, por el, operado, por el vector cuyas componentes son las tres matrices de Pauli, matrices de 2x2, y jun que junto con la matriz unidad forman un conjunto completo, ¿verdad?, de operadores que además son linealmente independientes, ¿verdad? O sea, pueden ustedes escribir cualquier matriz de 2x2. Eh, como una combinación lineal de estas cuatro matrices, de estas tres que están aquí, más la matriz unidad. ¿Quedó claro? ¿Las han usado alguna vez? Ninguno de ustedes ha usado las matrices de Pauli, o a lo mejor las uso sin saberlo. Bueno, creo ¿Sí? que yo sí las he usado, pero no recuerdo bien en qué materia. Ajá. Pues a ver, traten de recordar. Porque como les digo, por ejemplo, en cómputo, ¿verdad? O en electrónica también, cuando tienen ustedes respuestas sí o no, ¿verdad? En, en muchos lados se pueden obtener así respuestas sí o no, o este, variables dicotómicas, ¿no? Que solamente pueden... A, a, a, eh, que solamente admiten dos valores, ¿no? como les decía, más, menos, o 0, 1, o un medio, menos un medio, lo que sea. Entonces, este, es, es muy útil eh, trabajar con las matrices de Pauli. ¿Mm? En física computacional, dice Marco Antonio, Ajá. no recuerda, bueno, no recuerda los detalles, pero aquí, aquí está. Entonces, eh, pues, ven ustedes, aquí tienen ustedes, el origen de esa herramienta tan útil, que son las matrices de 2x2, las matrices de Pauli. Vamos a ver. Estas matrices de Pauli tienen propiedades algebraicas que también te conviene tener presentes. Por ejemplo, bueno, nosotros ya vimos cuál es la fórmula general para el conmutador de dos componentes del momento angular. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que Partimos del momento angular orbital y luego ya pasamos al espacio abstracto y este, generalizamos la, la fórmula que habíamos obtenido para el conmutador de Lx y Ly o para el conmutador de Li y Lj que nos daba I h barra epsilon y j k la tercera componente. ¿no? Bueno, si ahora esas expresiones, esos conmutadores del momento angular, las expresan ustedes en términos de las matrices de Pauli, dado que este, las matrices de Pauli les quitamos el 1 medio que viene del momento angular de spin, pues lo que obtienen es esta, esta formulita que está en la 110A, o sea, el conmutador de sigma I y sigma J, dos matrices de Pauli, j los componentes, nos da dos veces I, epsilon k sigma K, porque nos deshicimos del H barra y nos deshicimos del 1 medio, ¿verdad? Y entonces por eso aparece el 2 aquí. Entonces nuevamente el conmutador de dos, de dos componentes del momento angular se traduce en el conmutador de dos diferentes matrices de Pauli que nos genera la tercera matriz de Pauli. ¿verdad? Sigma I sigma J sigma K. Y Además, otra propiedad muy importante, si ustedes multiplican cualquiera de estas matrices, la sigma X, la, la, bueno, aquí las llamamos este, la, la sigma 1 por sí misma, o la sigma 2 por sí misma, o la sigma 3 por sí misma, hagan ustedes el ejercicio de multiplicar sigma 1 por sigma 1. ¿Y qué es lo que obtienen? Obtienen la matriz unidad. O sea, la 1, 1, 0, 0. Y lo mismo si multiplican sigma 2 por sigma 2, obtienen la matriz unidad. Y lo mismo, sigma 3 por sigma 3, obtienen la matriz unidad. O sea, cada una de ellas les da la matriz unidad. Eso es lo que dice la ecuación 110B. Sigma I cuadrada, cualquiera que sea i, puede ser 1, 2 o 3. Les da la matriz unidad. Que está escrita así con esta tipografía, ¿verdad? Un 1 un, como este doble. Es que es una matriz, no es un 1, uno, uno, sencillo. Es una matriz unidad, ¿de acuerdo? De 2 por 2. ¿Sí? Luego, este, si multiplican una sigma por otra cualquiera, sigma I por sigma j. Ya no toman el conmutador, sino toman solamente un término del conmutador, sigma I por sigma J. ¿Qué les va a dar? Bueno, si I es igual a J, ya vemos que nos da la unidad. no Pero si I es diferente de J, nos da la mitad del conmutador, porque el conmutador es la, la diferencia, pero debido a la antisimetría, pues esa, esa diferencia este, nos dice que cada uno de los términos eh, vale lo mismo, y entonces la fórmula general del producto de sigma i y sigma j es la que está expresada aquí. Cuando i es igual a j es igual a la matriz unidad. Cuando I es diferente de J nos da I, epsilon y jk, sigma k. Entonces, esta fórmula engloba todos los resultados anteriores. Por cierto, recuerden ustedes que esta expresión sigma i, sigma j, con, con gorrito, lo que significa es que hay que pensar que está operando sobre algo que viene a la derecha. Entonces, primero va a actuar sigma j sobre ese algo, por ejemplo, sobre un vector, ¿no? Y después sigma i. Puede estar operando sobre un vector o puede estar operando sobre otra matriz, ¿no? Pero, en fin, siempre... Se pone a la derecha y entonces primero opera sigma j y luego sobre el resultado de eso opera sigma i. Hay que tener mucho cuidado con el orden de los factores. ¿Sí? Luego, este, bueno, pues eh, recuerden ustedes que cuando estuvimos mm, eh, calculando los coeficientes de matriz de jx y jy la vez pasada, introdujimos por conveniencia la J más y la J menos. Bueno, de la misma manera, podemos también definir sigma más y sigma menos, ¿no? Aquí lo ven ustedes, para que se mantenga la normalización, se escribe 1 entre raíz de 2 por la sigma 1 más y sigma 2, ¿de acuerdo? Tomen ustedes las expresiones para sigma 1 y sigma 2, que obtuvimos aquí abajo, sumen sigma 1 más y sigma 2, ¿verdad? Y qué es lo que van a obtener. ¿Mm? Pues curiosamente entonces lo que se obtiene es que la sigma más tiene dos veces, se suma lo de aquí arriba y se y desaparece el de aquí abajo porque es sigma 1 más, más i, sigma 2. Entonces el más i con el i que tiene la sigma 2, pues, lo que les da es esto. Y esto es muy conveniente, porque fíjense ustedes que ya nada más queda un elemento de matriz diferente de cero. Claro, eso lo sabíamos. Sabíamos que este, las, del operador de momento angular y las combinaciones lineal, j más y j menos, nos dan un solo elemento. Aquí tenemos 0, 1, 0, 0. Y la sigma menos, pues nada más 0, 0, 1, 0. Esto es por la convención que usamos, que van los vectores de estado de 1 a menos 1. Siempre hay que tener mucho cuidado. Una vez que fijen ustedes su convención, no pueden, en, por ejemplo, si consultan otro libro de texto o consultan un artículo donde están usando una notación o una convención diferente, tengan mucho cuidado porque pueden estar mezclando cosas y obtener resultados falsos. Una vez que adoptan una convención, tienen que quedarse con ella. Y En este, en este libro se adoptó la convención de considerar este el, el primer vector de estado como el de máxima valor para la proyección. ¿Verdad? Y en otros textos puede ser que sea al revés. ¿no? Es, es nada más una... Les, les hago. Entonces, sigma más está dada por, este, por esta matriz que tiene un solo elemento fuera de la diagonal, igual a 1, y sigma menos este otro. Y, este, y, y justamente lo que hacen sigma más y sigma menos es cambiar el vector de estado de, de, de 0, 1 a 1, 0, el de sigma más, y de, y de 1, 0 a 0, 1, y de, de 1, 0 a 0, 1 sigma menos, o sea, suben o bien aumentan el valor de la proyección o bien disminuyen el valor de la proyección, para eso sirven sigma más y sigma menos, o sea, son operadores de ascenso y de descenso, ¿sí? Bueno, este otro operador... Otro operador que es muy práctico, que es, que es muy, muy utilizado, es el que se llama operador de proyección. Creo que ustedes ya, que no es la primera vez que se encuentran con este operador, pero vamos a ver qué significa y para qué se usa. Si tomamos eh, ahora el BRA más... Pero no multiplicamos por la izquierda por el bra más, sino que lo ponemos a la derecha. O sea, este es el ket del estado más. Este es el bra del estado más. Y multiplicamos uno por el otro. ¿Qué significa esto? Bueno, significa este poner aquí en el bra, poner el vector de estado columna, ¿sí? Y el KET es el vector de estado renglón. El producto de un vector columna por un vector renglón no es un numerito, es una matriz. ¿sí? Y resulta que si ustedes multiplican el más por el más, así, lo que obtienen es la matriz esta, que tiene solamente un elemento en la primera posición de la diagonal y todos los demás cero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que este operador, porque como les decía, el producto de un vector renglón, eh, columna por un vector renglón, pues es una matriz, o sea, es un operador, ¿no? Este operador, que llamamos P+, más es un operador, tiene gorrito, está representado por esta matriz que tiene un solo elemento en la diagonal, un 1, lo que hace este operador cuando opera sobre un vector de estado es proyectar, es proyectar, proyectar sobre este, sobre ese estado. Y lo que hace el p menos de la misma manera, ¿verdad? definido de la misma manera como el vector, el producto del vector este, columna menos por el vector, este, aquí a la izquierda, por el vector renglón a la derecha, una matriz, y nos da 0, 0, 0 y 1 abajo. ¿sí? Entonces, estos dos son dos operadores que proyectan. ¿sí? Bueno, eh, la suma de los dos, por cierto, si suman ustedes P más con P menos, suman las dos matrices y ¿qué les da? Les da 1, 1. Les da la matriz unidad. Y esta es una expresión, entonces, este eh, particular, ¿verdad? De la fórmula general que nos dice que la suma sobre todos los posibles estados, ¿verdad? De los operadores de proyección es igual a 1. Eso es lo que se llama el desarrollo de la unidad que creo que ustedes ya han usado. Entonces, aquí tienen ustedes la expresión explícita en términos matriciales de cada uno de estos operadores de proyección para el caso de, este, de dos dimensiones. Si estuviéramos trabajando en el espacio de tres dimensiones, por ejemplo, para momento angular igual a uno, ¿verdad? No un medio, sino igual a uno, tendríamos tres operadores de proyección, ¿verdad? El operador, uno, el, operador el operador de proyección para 1, el operador de proyección para 0 y el operador de proyección para menos uno. Son las tres posibles proyecciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Supongan ustedes que estamos trabajando con un sistema que se encuentra en el estado de spin de proyección positiva. ¿Sí? Es, ese lo representamos por el KET más. No es la única manera, lo podemos poner como 1, 0, pero así. Entonces, este, el, el, el spin eh, SZ, el operador de spin SZ, operando sobre este vector más, pues ya sabemos que nos tiene que dar h barra sobre 2, ¿verdad? Porque SZ satisface una ecuación de y en valores. Aquí lo tienen ustedes explícitamente para convencerse de que las matrices que hemos introducido son las correctas para describir este problema. El operador SZ es un H, sobre, H barra sobre 2 por la matriz de Pauli, 1, 0, 0, menos 1, ¿de acuerdo? La que corresponde, la de sigma 3. Y operamos con esta matriz sobre el vector de estado 1, 0, porque esa es nuestra convención, ¿sí? Este es el vector de estado que representa proyección positiva del spin sobre el eje Z. Entonces, hacen ustedes esta operación de multiplicar este vector de estado por la matriz de Pauli S sigma 3, ¿y qué obtienen? Pues obtienen h barra sobre 2 por el mismo vector de estado. La SZ no cambió el vector de estado. ¿verdad? ¿Lo ven? En cambio, Veamos qué pasa si multiplicamos por la matriz sigma más, esta que introdujimos aquí en la 110, la combinación lineal de sigma 1 y sigma 2. Sigma más operando sobre más, ¿qué nos da? Nos tiene que dar cero porque sigma más, como les dije, es un operador de ascenso. Y si ya de por sí el sistema se encuentra en el estado de máxima proyección, pues entonces no puede subir. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice si lo aplicamos? Tenemos la expresión para sigma más, que es sigma 1 más y sigma 2, ¿verdad? La escribimos aquí, nos dio 0, 1, 0, 0. Multiplicamos con esta matriz el vector de estado más, representado por 1, 0. Y a, este, hacemos la operación y que nos da 0, 0, 0. Y cero. En efecto, lo que nos está diciendo esta expresión es que la sigma más al operar sobre el vector de estado más nos da cero. No hay posibilidad de subir la, el valor de la proyección porque ya está en el máximo. Esto es muy importante porque es una forma de introducir explícitamente la, los límites. ¿De acuerdo? La, el valor de la proyección está limitado por arriba y por abajo. De la misma manera, podemos operar sobre sigma más, ahora sobre el vector de estado menos. Y es así, esperamos que nos suba el estado de menos a más. Vamos a ver si es cierto. Operamos con, el, con la matriz correspondiente a sigma más, esta, ¿verdad?, sobre el vector de estado menos. ¿Y qué nos da? 0, 0, 1, 1. Nos queda un 1 arriba y un 0 abajo. ¿Y qué es esto? Pues el vector de estado más. Ajá. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que esta matriz de Pauli, que corresponde al operador este, de momento angular, de, de ascenso, ¿verdad? del momento angular, en efecto, pasa el estado de sigma, y de sigma Z igual a menos un medio a sigma Z igual a más un medio. El raíz de 2 viene de que estamos operando con las matrices de Pauli, no con los componentes de momento angular directamente. Y aquí tienen ustedes qué hace el operador. Piensen ustedes en un vector, en un estado arbitrario, solución de la ecuación de Schrödinger ya sabemos que lo podemos es que el, el ket psi, arbitrario, lo podemos escribir como psi más, que es el coeficiente en el espacio de X y Z, este, multiplicado por el vector de estado más en spin, más psi menos por el correspondiente vector de estado pues, menos en el espacio de spin. ¿verdad? Esto es, la, esto es la, el vector de estado en el espacio conjunto en el espacio producto de spin y, y espacio de configuración. ¿Qué hace el proyector el P+, este que metimos aquí, como el producto del head más y el BRA+. más Pues apliquémoslo, lo aplicamos, o sea, lo pueden ustedes hacer, puede, hay dos formas en que pueden hacer ustedes el ejercicio. Lo pueden hacer usando la notación de Dirac, o sea, como... Aquí, el KET por el BRA, ¿verdad? Esto es muy sencillo. O pueden ustedes pasar a la notación matricial y escribir todo en términos de matrices, como ustedes prefieran. Pero una vez que se ha introducido la notación en términos de BRA y KET, la notación de DIAR, pues lo más sencillo es usarla porque ya sabemos, este, ya sabemos este, qué, qué, qué resultados dan los productos de BRA y KET, ¿no? Entonces aplicamos el operador de proyección que es este ket por, por el bra a mi función a esta función eh, arbitraria y que nos da nos da solamente el primer término ven ustedes o sea ese operador de proyección lo que hace es proyectar de manera que nos quedamos solamente con la parte positiva ¿no? y en cambio el p menos nos permite Filtrar y quedarnos con la pura parte negativa de la solución general. ¿Bien? Eso es lo que hace el operador de proyección. Proyecta al estado más o al estado menos, ¿sí? según si se usa P más o P menos. Naturalmente, si operan con la suma de los dos, P más más P menos, ¿verdad? lo que van a obtener es la suma, de estos dos, o sea, van a obtener el estado original, el vector de estado original. Claro, porque la suma de P más y P menos les da, como vimos aquí arriba, les da la unidad. ¿sí? Bueno, con esto termino con la introducción al tema del spin, un medio, y de las matrices de Pauli. Les recomiendo mucho que repasen esto. Que recuerden, ustedes hagan un ejercicio de memoria, recuerden dónde han usado ya estas matrices de 2x2, ¿verdad? Las matrices de Pauli, a lo mejor no las llamaron así, a lo mejor sí. O si no, piensen en algunos casos que hayan visto de variables dicotómicas, ya sea en sus cursos de cálculo de cómputo o en, alguno, en algún tema de física, y... Eh, piensen cómo les hubiera servido emplear justamente es, esta, estas matrices y estas herramientas que acabamos de ver aquí de las matrices de Pauli de los, del espacio de Hilbert en dos dimensiones de los vectores ortonormales en este espacio de Hilbert, etc. Y se darán ustedes cuenta de que en efecto son herramientas sumamente útiles les pueden ayudar a escribir a desarrollar, a resolver cualquier problema que tenga que ver con variables dicotómicas de manera muy clara, muy transparente. Eso simplifica mucho las cosas. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Bueno, si no hay, entonces veamos un poquito, no lo vamos a ver con el mismo detalle porque no vamos a construir matrices de Pauli para este caso, no, no existen, pero porque las matrices de Pauli son de 2 por 2. Pero vean, pasemos al siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? ya vimos J igual a un medio, el siguiente caso es J igual a 1, ¿no? Este, ¿Cómo puede obtener qué situaciones están representadas por J igual a 1? Bueno, puede ser que sea un momento angular orbital el que estemos estudiando, L igual a 1, ¿verdad? Que queramos, por ejemplo, estudiar los posibles estados, posibles estados me refiero a los posibles estados de proyección del momento angular, para un caso en que sabemos que el electrón está en un estado de momento angular igual a 1. Bueno, pues entonces... Vamos a construir las matrices respectivas que ahora van a ser de 3 por 3 y los vectores de estado respectivos que ya se los pueden ustedes imaginar, que van a ser el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Pero también puede ser que estemos estudiando no un caso de un electrón que tiene momento angular orbital igual a 1, sino puede ser que sea una suma de momentos angulares que dé momento angular total igual a 1. Por ejemplo, puede ser que sea este, dos espines, no un átomo con dos electrones pues, que tiene dos espines y si los dos se encuentran en este, eh, paralelos uno al otro, alineados, pues entonces dan momento angular total igual a uno. ¿no? O puede ser que si ya están ustedes estudiando el campo de radiación cuantizado, pues resulta que este es el campo de radiación suele, en, eh, en la teoría cuántica del campo de radiación, se suele también representar eh, de manera cuantizada, donde no solamente la energía del campo está cuantizada, sino también su momento angular. ¿Por qué? ¿Por qué resulta cuantizado? Porque cada vez... Que un átomo o una molécula absorbe o emite momento angular, digo, este, energía, esa emisión o absorción va acompañada de un cambio de momento angular. El, el, la radiación se lleva una cantidad de momento angular igual a 1. Entonces, por eso se le asigna al campo de radiación, ya en la teoría cuántica, momento angular este, igual a uno. Es, y está uno pensando en que las, este campo absorbido o emitido eh, tiene eh, una eh, polarización circular, que es la que hace, que, intrínseca, que es la que hace que el, el campo se lleve un momento angular uno. Que tiene puede tener proyección positiva o negativa, pero tiene un momento angular igual a 1 entonces, eso hace que también el caso de momento angular igual a 1, cuyas matrices están aquí presentadas en, en el libro de texto, eh, adquiera particular importancia. Porque se usa en física atómica, en física molecular y también en la teoría cuántica del campo de radiación. ¿no? Bueno, esas matrices, ¿cómo se construyen? Bueno, pues, otra vez vamos a las fórmulas generales que encontramos para los coeficientes de los elementos de matriz, ¿verdad? Calculamos explícitamente para cada una de las posiciones, ¿verdad? J igual a 1, Jz, o sea, m igual a 1, o j igual a 1, m igual a 0, j, m igual, a 1, j igual a 1, m igual a menos 1, y con eso obtenemos los valores de estos coeficientes. En el caso de la Jx, otra vez se obtienen puros unos fuera de, las fuera de la diagonal, ¿verdad? Arriba y abajo. En el caso de Jy se obtienen menos I arriba y abajo. Y en el caso de Jz, pues ya sabemos lo acabo de decir. Los valores son 1, 0, menos 1 sobre la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Entonces aquí tenemos ya las tres matrices para las componentes del operador de momento angular Igual a 1. ¿Sí? Y estas, bueno, pues se complementan con la, la J cuadrada. La J cuadrada es la suma de los cuadrados de estas tres y lo que les da, como se puede, pueden ustedes imaginar, pues es H y barra cuadrada por L por L más 1, o sea, por 2, ¿verdad? Por la matriz unidad, 1, 1, 1 en la diagonal. ¿sí? Entonces, esta es la representación matricial, las tres componentes de momento angular, que puede ser orbital, que puede ser este momento angular intrínseco, ¿verdad? O puede ser una combinación de los dos. Este, aquí se menciona, al final, ustedes pueden ver el apéndice matemático para ver cuál es la, la representación de coordenadas de estas tres componentes, verdad de estas tres matrices, eh, para la... Para el, caso L, para el caso del momento angular orbital, porque estamos hablando en la representación de coordenadas, para el momento angular orbital L, ¿verdad? Que son los armónicos esféricos para L igual a 1, o sea, los armónicos esféricos Y11, Y10 y Y1-1. Esas las pueden ver ustedes en el apéndice. Esa ya es la representación específica. Sería la representación específica en el espacio de coordenadas para el momento angular orbital, sus tres componentes. ¿Sí? Bueno, ahora, para cerrar este capítulo, vamos a ver un poco el, el tema este de la suma de dos momentos angulares. No nos vamos a adentrar mucho, no vamos a calcular en general los coeficientes cuando se suman dos momentos angulares, pero sí hay, es importante hacer un número de observaciones de qué, qué significa, cómo se maneja en la mecánica cuántica la suma de dos o más momentos angulares. Y, por, y no es trivial el tema. ¿Y por qué no es trivial? Pues porque miren, aquí hemos trabajado siempre, siempre que desde, el primer, desde la primera hoja, desde este, de la primera página de este capítulo, Siempre hemos estado pensando en términos de alguien funciones o alguien vectores del momento angular y de que este, la j cuadrada y una de las componentes satisfacen ecuaciones de alguien vectores, lo cual nos ha permitido eh, eh, identificar dos números cuánticos, el número cuántico para el momento angular orbital total l o más en general para el momento angular total J, ¿verdad? Es un número cuántico que solo puede tomar valores enteros o semienteros y el valor y el número cuántico que corresponde al, a sus diferentes posibles proyecciones, sí, el número cuántico m, que también tiene que ser entero o semientero, dependiendo de si el, la l, si la J es entero o semientero. O sea, quedó cuantizado el momento angular total, y quedó cuantizada una de sus proyecciones. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a cuando sumamos dos momentos angulares eh, en general, en, cuando sumamos dos vectores eh, en matemáticas o en mecánica clásica, cuando sumamos dos momentos angulares, la suma de los dos vectores pues puede ser en una dirección arbitraria y puede adquirir cualquier valor continuo entre el mínimo y el máximo. O sea, pongan, supongan ustedes que tienen dos vectores, un vector, este los dos vectores en el plano XY, uno que mide 2 y el otro que mide 1. Bueno, pues cuando sumen los dos, pues ya saben cuál puede ser el valor máximo, ¿verdad?, y este dependiendo de la orientación de los dos vectores y cuál puede ser el valor mínimo. Bueno, pero resulta que cuando estamos trabajando con estos, este, con estas cantidades que están cuantizadas, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que a la hora de sumar dos momentos angulares, sumar o restar, pues combinar, combinar linealmente dos vectores de, de momento angular, podamos escribir, expresar el resultado en términos de un momento angular total que también esté cuantizado para poder usar todo este formalismo que hemos introducido aquí de vectores de estado con números cuánticos definidos. O sea, pongan ustedes que tienen, por ejemplo, dos, vamos a ver el caso más, más, más sencillo. Tienen ustedes dos electrones, cada uno con spin un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto puede valer el espín total, la suma de los dos? ¿Sí? Bueno, pues puede val valer un máximo de uno. ¿sí? ¿Ah? Puede valer también cero, quizás, si uno está para arriba y otro para abajo. ¿no? Pero no, pero no pueden ustedes pensar que los dos espines. Están en, en, orientados en direcciones arbitrarias en el plano y por lo tanto les puede dar un valor de momento angular total, momento de spin total, fraccionario, que no sea ni uno ni cero, ¿no? sino que hay que expresar el resultado también en términos de números cuánticos. Bueno, pues eso, este, luego, bueno, en, en inglés a eso lo llaman uh, space quantization. Y en muchos li en libros cuando se traduce eso al español, yo he visto que luego hablan de la cuantización del espacio. Lo cual no es correcto porque no es que se esté cuantizando el espacio. No se está cuantizando el espacio, obviamente. Pero lo que sí se está haciendo es encontrar una base, ¿verdad?, en el si quieren pensar en el espacio de Hilbert, ¿verdad?, para no restringirse al momento angular orbital, una base ortonormal y completa en la que se puedan expresar los posibles resultados del momento angular total, o sea, de la suma de los momentos angulares, en términos de los momentos angulares componentes, de sus componentes. Y esa nueva base, la del momento angular total, también tiene que quedar expresada en términos de, hay funciones que van a dar números cuánticos para el momento angular total y para su proyección. Y eso significa que solamente ciertas orientaciones de las componentes son las que van a ser posibles. Eso, si piensa uno en tres dimensiones, pues eso es lo que va a pasar. No, no cualquier orientación relativa de dos vectores les da un vector eh, un vector este, suma, eh, que es cuyo tamaño también esté cuantizado. Bueno, entonces, como ven ustedes, la cosa no es sencilla. O sea, lo que tenemos que hacer ¿verdad? es pasar de la base original, en la que, si piensan ustedes, en, en que estamos sumando dos dos momentos angulares y lo que queremos es conocer el, el, el estado del momento angular total, de la suma de los dos, o los posibles estados, bueno, pues entonces tenemos que partir de, mi, de la base original, ¿verdad?, en la que estaban expresados los vectores de estado individuales y usarla como base para construir los vectores de estado del momento angular compuesto de la suma. Eso es lo que se hace en esta sección. Se parte, bueno, primero se discute que las mismas propiedades que tienen los momentos angulares individuales se aplican, las mismas propiedades algebraicas de conmutación, etcétera, se aplican también al momento angular total. ¿Por qué? Porque el momento angular total, total también es un momento angular. no Entonces, las propiedades estas de que J, J1, el conmutador de Jx por, eh, y Jy y H barra Jz, pues no solo se aplica a cada una de las componentes, también se aplica al, a la suma de las dos, ¿no? A J1 más J2. O sea, el momento angular total, aquí se llama J, tiene las mismas propiedades de conmutación, ¿de acuerdo? Pero además, este, si tenemos dos momentos angulares, J1 y J2, ¿verdad? Cada uno por su lado. Bueno, pues cada momento angular individual opera sobre, en su propio, en su propio espacio de Hilbert, en su propio espacio. Esto es muy importante. O sea, intro, ya vimos que introducir el momento angular de spin para estudiar soluciones de la ecuación de Schrödinger en donde intervienen fuerzas magnéticas, ¿verdad? que actúan sobre el momento angular de, de spin de la partícula, significa ampliar el espacio de Hilbert, significa multiplicar el espacio de Hilbert original de la solución en el espacio de configuración por el espacio de Hilbert de spin de la partícula. ¿verdad? Bueno, ahora piensen ustedes que no están trabajando con, do, con una partícula, sino con dos partículas. Entonces, tienen que multiplicar el espacio de Hilbert original por el espacio de Hilbert de spin de la partícula 1 y de la partícula 2. Y son independientes, de manera que J1 conmuta con J2, porque operan en diferentes espacios de Hilbert. Eso es lo que está expresado en la ecuación 112. J1K, o sea, cualquier componente del, del momento angular de la partícula 1, conmuta con cualquier componente de momento angular de la partícula 2, porque están operando en diferentes espacios de Hilbert, ¿Sí? Esto simplifica mucho las cosas. Imagínense ustedes que, que, que fuera un solo espacio de Hilbert que, que J1 no conmutara con J2. No, sería un relajo. Afortunadamente cada uno opera en su espacio, ¿Sí? Bueno, esa es una, es una propiedad que, que se usa, y esto, bueno, significa que podemos este, poner, eh, recordar todo lo que hicimos eh, para una sola partícula, por ejemplo, J1 cuadrada cuando se aplica al vector de estado J1M1, pues nos da H barra cuadrada J1 por J1 más 1 por J1M1, lo mismo para J2, etcétera, o sea, en cada uno de los espacios de Hilbert ya tenemos resuelto el problema. Pero lo que queremos ahora es ver ¿Cómo se suman estos dos momentos angulares y qué a qué posibles estados de momento angular total dan lugar? Bueno, pues entonces escribimos la J total, el momento angular total, como la suma de los dos operadores vectores. Y lo mismo para la componente, bueno, las tres componentes. Por aquí tenemos JZ igual a J1Z más J2Z. Entonces La J cuadrada que va a ser... J1 cuadrada más J2 cuadrada más el producto escalar de J1 y J2. Vean ustedes, aquí da igual si ponen J1 punto J2 o J2 punto J1. Aquí sí el, el orden de los factores da igual, porque conmutan J1 y J2, como acabo de decir, trabajan, operan en diferentes espacios de giro ¿no? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que queremos es expresar un vector de estado en el espacio de la J total, ¿verdad? Que se escribe, una forma de escribirlo es este, la que se usa a la izquierda en la ecuación 12.117, ¿verdad? Es el vector de estado eh, al que contribuyen los dos, vector, los dos este, momentos angulares J1 y J2, pero que dan lugar a un estado de J total con número cuántico J, y número cuántico de la proyección del momento angular total, M. Entonces, esta notación es una notación muy completa. La podríamos llamar simplemente JM, pero estamos recordando que es el vector de estado JM que se obtiene de sumar J1 y J2. A eso se debe esta notación con los cuatro índices, ¿verdad? los dos originales más JM. ¿Y cómo podemos construirlo? pues usamos justamente lo que llaman el desarrollo de la unidad. Porque el desarrollo de la unidad me permite expresar este, el, el estado de la, la, la, expresar este estado total en términos de las contribuciones de los estados de las dos partículas. Aquí tienen ustedes el desarrollo de la unidad que corresponde al vector, al vector. A la partícula 1, que es suma sobre m1 del, del este Ket J1M1 por el bra J1M1. ¿De acuerdo? Y luego suma sobre m2 del Ket J2M2 por el bra J2M2. Cada una de estas dos expresiones que acabo de mencionar da 1, pero ahora los estoy incorporando aquí, los estoy incorporando aquí. ¿Por qué? Para poder escribir este, este, este vector de estado J1, J2, Jm de este, multiplicarlo por la izquierda, es un vector de estado es un ket, ¿no? Entonces yo lo puedo multiplicar por la izquierda por los bras de los este, individuales J1, M1, J2, M2 lo que me va a dar este producto de bras por kets es un número, un número que va a depender de todos estos índices, naturalmente, de J1, J2, M1, M2, J y M. Va a tener muchos índices, pero es un numerito, nada más. Y ese número va a multiplicar a los kets, o sea, a los vectores de estado individuales, J1, M1, J2, M2. Y eso es lo que está en el renglón de abajo. Aquí, este es un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente, un número, que depende de todos estos índices, que multiplica al producto de los vectores de estado individuales. ¿Ven ustedes? Entonces, estos son los coeficientes del desarrollo del estado de momento angular total, JM, en términos de un desarrollo que se ha hecho en términos de la base original. De los estados 1 y 2. Esta era una base ortonormal completa. Y lo que estoy haciendo es ver, construir la base ortonormal completa para el momento angular total. La suma de los dos. Estos coeficientes del desarrollo, ¿verdad? Estos, este. A esto se les conoce en la bibliografía como coeficientes de Clebsch-Gordan ¿sí? o CG. ¿sí? Y hay varias formas, hay muchas, hay varias notaciones posibles. Aquí se escribió así: en la, en la parte de la izquierda aparecen todos los números cuánticos originales, los individuales, ¿verdad? j1, j2, m1, m2, y a la derecha los el, los del momento angular total, j y m. Hay otras formas de escribirlo, por ejemplo, aquí en la 118 a la derecha, ven ustedes, J1, M1, este es vector de estado, este otro vector de estado y este vector de estado final. En fin, el chiste es que, este, pues solamente es cuestión, digo solamente, pero no es nada sencillo, de calcular estos coeficientes para cada uno de los valores de J1, J2, M1 y M2, ¿verdad?, y con eso obtienen ustedes, entonces, los diferentes vectores de estado, con los coeficientes aquí adecuados, para J total y M total definidas. Entonces, construyen ustedes una base ortonormal y completa para el momento angular total a base de este, los momentos individuales. ¿sí? Y naturalmente tienen que cumplir ciertas condiciones, como se pueden imaginar. Por ejemplo, este la proyección del momento angular total, pues, no puede ser en valor absoluto mayor que J, ¿verdad? M tiene, el valor absoluto de M tiene que estar comprendido, eh, eh, tiene que ser este, menor o igual que J, o sea, M tiene que estar comprendido entre menos J y más J, ¿no? Este, la suma de M1 y M2 tiene que dar el, la proyección total, ¿verdad? M es igual a M1 más M2, y eso ya lo el, ven ustedes. O sea, M1 puede ser 0 y M2 puede ser 1, digamos, pues resulta en que entonces la M este, es igual a 1. Entonces, como que si tratan ustedes de representar eso en el espacio, les queda un poco de problema porque como que no cuadra esto de las orientaciones de los dos vectores, pero, y a eso se refiere eso de space quantization, ¿no? Cuantización en el, en el espacio, la cuantización de los, del momento angular total y de su proyección, a esto se refiere. Bueno, aquí abajo pues hay otras formas de anotar los coeficientes de clebsch gordan hay muchas formas, hay unas tablas, afortunadamente ya no se tienen que calcular los coeficientes de clebsch gordan y hay tablas que, este, que les dicen cuánto valen para cualquier valor de J1 y de J2. Este, es un trabajo bastante tedioso. Antes de que existieran las computadoras, se tenía que hacer todos los cálculos, todo el álgebra a mano. Y la gente se pasaba horas y horas calculando los coeficientes de Eclipse este Y que por cierto uno de los colegas del Instituto de Física, Tomás Brody, trabajó junto con Marcos Moschinsky en la publicación de esas tablas y se estuvieron usando durante mucho tiempo. Era una consulta obligada para los que trabajan con el momento angular. Ahora supongo que se consiguen en el internet. Bueno, este, el valor máximo de la proyección, naturalmente, como les decía, pues no puede superar la J total y no puede superar J1 más J2. Y bueno, pues así se van construyendo eh, los estados para los diferentes valores posibles de la proyección del momento angular total. que tienen que ser J por J, J1 por más J2 es el máximo y luego J1 más J2 menos 1 y así hasta llegar al mínimo. ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes este, cuáles son las limitaciones, tanto para la J total, que depende de... de de J1 y de J2 como para la M total. Y, y en, la, en la siguiente sección se ven algunas de las propiedades que tienen que cumplir estos coeficientes de Fletch-Gordan, cuando se suma sobre todas las J y, e, y sobre todas las M totales este, y cosas por el estilo. Pero no nos vamos a meter con esto, eh, solamente si, si algún día tienen que Sumar momentos angulares, pues ya saben, aquí tienen ustedes las recetas, ¿verdad? Y si este, ya tienen que calcular los coeficientes, pues les sugiero que busquen en la tabla de coeficientes y no traten ustedes de, de, de calcularlos este, porque puede ser bastante complicado. Eh, aquí hay algunos casos particulares, ¿verdad? De estos coeficientes que también se llaman coeficientes de acoplamiento. Porque estamos acoplando dos momentos angulares parciales, individuales, para obtener un momento angular total, ¿no? Entonces, eh, pues nada más para terminar. Piensen ustedes nuevamente en el caso este sencillo que les decía yo, de dos espines, un medio, ¿no? Dos electrones, dos fermiones, cada uno con su espina, un medio. Entonces, ¿cuáles cuál son los posibles valores del momento angular total, o sea, del espín total, bueno, pues puede ser que los dos espines estén alineados y entonces tendríamos spin total igual a 1. Ese es el caso que está representado en la 127. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, el spin 1 es igual a 1, el spin 2 es igual a 1. Entonces lo ponemos como más, más, ¿verdad? ¿Y cuáles son los posibles estados de momento angular total? Pues si los dos están alineados, pues suman uno. entonces el estado es el estado 1, 1, que es lo que se representa aquí a la izquierda. Ese es el estado 1, o sea, espín total 1, y aquí se tiene proyección 1, pero puede ser que tenga proyección 0 o proyección menos 1. ¿no? Entonces, hay notaciones más explícitas que a veces son necesarias, ¿verdad?, eh, que pueden ustedes ver aquí abajo, ¿no? este dependiendo de, de, del problema específico que estén abordando. El estado 1 menos 1 es también el estado de spin total 1, pero con proyección menos 1. ¿Cómo se construye ese? Pues nada más se puede construir si los dos espines individuales se proyectan hacia abajo, si los dos tienen menos uno, ¿no? Es la única forma de lograr que el estado de momento angular total sea el estado 1 menos 1. Pero, ¿qué pasa si, este, si tenemos eh, estado de momento angular total 1, verdad? Y con proyección 0. Ah, bueno, ahí sí hay varias posibilidades. Porque puede ser que el spin de la primera partícula esté proyectado hacia arriba y el segundo hacia abajo, o puede ser que sea al revés, si la suma de las proyecciones es cero. ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Y eso se ve en la 12-130. Vean ustedes, el estado 1-0, o sea, proyección total 1, y mom y este, digo, momento angular total 1 y proyección total 0, Puede ser este de aquí, con el es, primer spin hacia arriba y el segundo hacia abajo, o el primero hacia abajo y el segundo hacia arriba, pero también puede ser al revés, ¿verdad? Puede ser que el spin del, del primero esté arriba y el segundo hacia abajo y luego que tengamos aquí menos más, menos, menos más, ¿no? Entonces, ahí hay varias posibilidades, ¿verdad? Y eso es lo que se ve aquí abajo. Entonces, pueden ustedes a partir de esto construir los diferentes estados de la base de momento angular total, el 1, 0, el 0, 0, el 0, menos 1, ¿verdad? A partir de los estados individuales, el producto de estados individuales, cada uno con los coeficientes. Y hay que calcular los coeficientes. Y... Eh, los, los vectores de la nueva base, de la base del momento angular total, también tienen que ser ortonormales. Entonces, esto es lo que se ve aquí abajo. Por ejemplo, el vector 1, 0, pues tiene que ser ortogonal al 0, 0, en efecto lo es. Pero el vector, por ejemplo, del 0, 0, con un momento angular total 0 y, y su proyección 0, pues tiene que ser 1. Y así, y así pueden ir construyendo ustedes cada uno de los vectores de estado totales, finales, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en, en, esta, en esta sección. Y se obtiene, entonces, aquí ven ustedes, se obtiene, por ejemplo, que el vector de estado 0, 0 se escribe como la combinación antisimétrica, o sea, aquí con un menos, mientras que el 1, 0, aquí arriba, aquí arriba, es la combinación simétrica, que tiene un signo más aquí. Entonces resulta que esos dos vectores, sí, son ortonormales, porque así se construyeron, ¿verdad? Y esa ortonormalidad se, se obtiene precisamente gracias al cambio de signo aquí. Bueno, y después, este, esto continúa con el álgebra, aquí tienen el momento angular total al cuadrado, ¿verdad?, en términos de sus componentes, etcétera Y así pueden ir construyendo este, los diferentes eh, coeficientes y, y las matrices correspondientes al momento angular total, en términos de sus componentes. Por ejemplo, aquí la j cuadrada, la j cuadrada, ¿verdad?, y ven ustedes cómo empieza a complicarse y eso que estamos trabajando con el caso de espines, este, de, de, de, de, de momentos angulares muy pequeños, se obtienen cosas muy complicadas. Ya conforme se va aumentando el valor de J, la cosa se complica cada vez más. El caso que sí es este, de mucho interés y es el único, que sí los invito a que lo vean con más cuidado, es este caso de partí dos partículas, cada una con espín un medio, que pueden estar o bien alineadas, con sus dos espines alineados, de, de manera que su momento angular total sea uno, ¿verdad? O con los dos espines antilineados, o sea, en, di en, en direcciones opuestas, en cuyo caso entonces necesariamente el momento angular total de espín es cero, ¿verdad? Y que se representan el primero por esta suma, bueno, con un entre raíces 2 para preservar la normalidad, y el segundo, el segundo, así. O sea, este estado en particular, ojo, este, el 133, es un estado que se usa muchísimo actualmente. Este, hay, hay muchos artículos que se refieren justamente a... Dos partículas de spin un medio que se encuentran en un estado conjunto de spin total igual a cero, lo que se llama el singulete. Se llama singulete porque cuando el spin total es cero, pues eh, cuando se hacen este análisis espectroscópicos, eh, aparece una zona línea, a diferencia de cuando el spin total es igual a uno, que este, el, el, la línea espectral se divide en tres, 1, 0, menos 1. Entonces, por eso se llama singulete, de ahí viene el nombre. El estado singulete de spin total 0, ¿verdad? Que es la suma de dos espines en, alineados en dirección, en sentidos opuestos, está representado por esta fórmula, ¿verdad? Es una combinación antisimétrica de los espines individuales más y menos, uh -huh. y este es la que se usa, ustedes la van a ver si alguna vez han leído o han oído acerca de todo el debate que hay en, en torno a las desigualdades de Bell y que si eh, significan que la mecánica cuántica es no local o que hay acción a distancia o que se trans o que se transmite la información eh, con velocidad infinita o qué sé yo, tanto que ha habido en torno a eso. Bueno, todas esas este, discusiones que hay, todos esos trabajos que ha habido en torno a las desigualdades de tipo Bell, este, suelen referirse a este estado singulete que es el estado de spin total cero con los dos espines alineados en sentidos opuestos. Y es esta la expresión de ese estado. A partir de esta expresión se calculan las correlación de las proyecciones de spin, etcétera, etcétera. Eh, pero como les decía eh, es todo lo que hemos visto el día de hoy que, que, y en particular lo que se refiere al este al momento angular un medio eh, pues ha, nos ha dado pie para que introduzcamos herramientas que se usan no solamente para estudiar la suma la, el spin de una partícula o la suma de spins de dos partículas sino eh, muchos otros problemas en donde aparece una variable dicotómica, o sea, una variable que solamente puede adquirir dos este, posibles valores, ¿no? o alguien valores. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ven ustedes que en el resto del capítulo lo que se hace es este... Ya, introducir, como se introdujo el momento angular, se introducen las, las matrices de rotación, el momento angular se ve como un generador de rotaciones. Esto es material importante que se ve más bien en el, en el, este, en el curso de maestría, ¿verdad? el momento angular como generador de rotaciones. Luego se ve el trompo rígido. Eh, ustedes saben que un trompo rígido, bueno, pues es en tres dimensiones, un, un trompo en tres dimensiones. Pero eh, al ser rígido, al no variar la variable R, pues eh, basta con estudiar su, com, su comportamiento en el espacio del momento angular y eso es lo que se hace en esta sección. Se encuentra las hay funciones angulares en tres dimensiones y, eh, y eso es más o menos todo, pero como les digo, esto ya sería material para el curso de maestría, que espero que algunos de ustedes este, lo, lo vayan a, a tomar y, y que sea en un futuro relativamente próximo. Y vean ustedes los problemas ilustrativos y con esto termina este capítulo. ¿Tienen ustedes algo, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Quedó todo claro? Ya saben manejar el spin. Ya saben manejar las matrices de Pauli. Ya saben calcular coeficientes de Clebs-Gordan. No me dicen ni sí ni no. Cuidado, que entonces los ponen. Al menos las matrices de Pauli no dejan sí. duda, pero creo que tengo que repasar lo demás. <ríe> sí, de acuerdo. Sí, muy bien. Sí, repásenlo. Les va a ser muy útil. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahí lo dejamos. Ya son las 12. Que les vaya bien. Este, hacen un buen examen. Y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, adiós. Gracias. Hasta luego. muchas Buen fin de semana. Igualmente. Adiós.